Hubo un tiempo en que Israel no recibió ningún mensaje, ninguna revelación de parte de Dios, porque no hubo en aquel tiempo ningún profeta y ninguna autoridad establecida por Dios. La Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por supuesto, un tiempo en el que Dios aparentemente está ausente debería ser un tiempo terrible, porque en una sociedad donde Dios está ausente, uno debe esperar que todos actúen de acuerdo con lo que le dicte su intelecto en estos días las cosas son muy diferentes el problema no es que dios no habla sino que dios ya no tiene nada más que decir porque ya ha terminado de hablar la biblia dice que dios habla tanto de una manera tanto de otra pero el hombre no entiende durante más de dos mil años dios ha hablado a través del evangelio la voluntad de Dios es clara para todos nosotros. En otras palabras, todos sabemos lo que agrada a Dios, pero a veces somos demasiado egocéntricos, por lo que solo queremos hacer lo que nos parece correcto. Hoy en día la gente se ha vuelto demasiado arrogante hacia Dios. El hombre moderno ya no acepta que el universo fue creado. Ya no acepta que fue creado y que es, por lo tanto, un ser finito e ilimitado. El hombre moderno se esconde detrás de la ciencia para justificar su estupidez y su arrogancia. El hombre moderno se ha ido demasiado lejos en su autocomplacencia y arrogancia. Su actitud hacia su creador, el Dios de la Biblia, es simplemente una insolencia, una desfachatez. Ha rechazado deliberadamente el Evangelio y sus valores, mientras se vuelve con los brazos abiertos hacia el ocultismo, la astrología, la adivinación, la brujería, los encantamientos, la magia, las prácticas meditativas, el espiritismo y las sectas. El hombre moderno se ha rebelado contra Dios, por lo tanto Dios no puede salvarlo, porque no acepta su gracia, el Evangelio de Jesucristo, para ser salvo muy pronto la historia se repetirá. En los días de Noé, Dios inundó toda la tierra para destruir a los incrédulos, aquellos que se burlaban de la palabra de Dios. Lo mismo sucederá en los días venideros, pero esta vez con fuego, plagas, tribulaciones y grandes tribulaciones. Oh amigo mío, ¿por qué no deberías ser salvo? Abandona las almas de rebelión, detén tu arrogancia. Acepta a Jesucristo como tu Salvador, invócale en tu oración y Él vendrá a ti. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes.